Hablando con Jesús Podcast. Hola mis hermanos de aquí en Hablando con Jesús Podcast, que nos escuchan a través de estamos en la Gloria Radio, también por Facebook y en YouTube. Un saludo muy grande a todas esas naciones, todos esos hermanos, hermanas que nos escuchan a través de de estos videos, de la emisora, puedes bajar la aplicación por iOS, también por Android. Y hoy con un tema maravilloso que el Señor lo ha titulado Evangelio para principiantes. Esto no es únicamente para esas personas que comenzar, están comenzando los caminos del Señor, los senderos del Señor. So, también son para esas personas que llevan mucho tiempo y dicen ser cristianos, pero su, su forma de ser, su forma de actuar, dice mucho, mucho que decir. Y es por eso que el Señor, mis hermanos de cristianos en la gloria, nos trae una frase que, nos, que dice que el problema de hoy, de nuestra época, es que el cristiano no quiere ser útil, sino importante. Ese es el problema. Todos quieren destacarse, pero realmente no no quieren ser esos grandes embajadores del reino los cielos. Y es por eso que el Señor recuerda que Él siempre deja la 99 porque Él está seguro, porque Él lo sabe todo, Él es soberano, omnipotente, omnipresente. Deja su 99 para ir por quién por esa por esa que está perdida esa que está perdida esa, ese pueblo que realmente no quiere escuchar a ese dios vivo de poder por más que se le hable eh, pero quieren como lo digo shows no quieren la palabra de dios no quieren realmente seguir al, al siguiente proceso pero bueno uno a las buenas nuevas de rey en los cielos el señor es el que hace el proceso y una vez más ese desierto es para cumplir propósitos no para cumplir caprichos y es por eso que el Señor en este evangelio para principiantes mis hermanos de cristianos en la gloria. Ven aquí hablando con Jesús Podcast a través de Cristianos en la gloria radio y estos videos. Que Dios mira tus logros. Es muy importante cuando comienzas en este evangelio de principiantes. Dios mira tus logros. Uh, no, uh, Dios mira, no mira tus riquezas y ni tu poder. ¿Sabías eso? Que Dios... Mira esos logros de, de esos cambios que, que tú estás haciendo. Él no mira tus riquezas, pero mira eso, eh, que esa transformación que el Señor está haciendo en ti. Y, y cuando está mirando esa transformación de esos logros que tú estás dejando que el Señor obre en tu vida, Él no está mirando tus riquezas, Él no está mirando lo material, Él no está mirando ni tu poder. Dios está mirando qué? Tu corazón. Por eso... En este evangelio para principiantes, mis hermanos, tenemos unos puntos muy importantes que nos trae el Señor, que nos trae el Espíritu Santo, mis hermanos cristianos, en la gloria. Y es imposible no caer de rodillas una semana maravillosa que el Señor nos, nos recuerda que Él pagó un precio hace dos hace, mil hace años, un precio que, que nos recuerda que cuando sabes que no, me, que no merecemos nada y Dios te lo está dando todo. Dios nos ha dado una vida eterna, pero la gente no ha querido entender. Por eso este evangelio para, para principiantes no es únicamente para aquellos que están, comenzaron en los caminos del Señor, sino aquellos que realmente el Señor les está prácticamente, diciéndolo colegialmente, jalando las orejas, mis hermanos de Cristo en la gloria. Y ese evangelio para principiantes, si alguien te ha dicho que el Espíritu Santo es únicamente para hablar lenguas y para tener los dones y los frutos, no. El Espíritu Santo no es santo, eh, te has, no únicamente te hace danzar, te hace hablar en lenguas, mis hermanos de cristianos en la Gloria. El Espíritu Santo también te hace callar, pedir perdón y examinarte. Eso este es el Evangelio para principiantes. Y eso es lo que quiere el Señor, mis hermanos de cristianos en la Gloria. Aquí en hablando con Jesús Pop, que es mis hermanos de, de, de Cruzados en la Gloria, dando siempre esa gloria y esa honra al Señor. Y algo que he aprendido, que si quieres volar no te junte, eh, como un águila, no te juntes con las gallinas, mis hermanos. Y ya para comenzar esta misión que el Señor que está, la preparó ya hace varios, um, me la dio hace aproximadamente, esta a mí me la dio como un mes y medio, pero llegó el momento de hablarla. Y para la gloria y la honra, el Señor, el primer punto, mis hermanos, en la gloria, para este Evangelio de principiantes, el Señor nos dice, todos necesitamos de Dios, claro que sí. Todos necesitamos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Todos necesitamos estar llenos de Él. ¿Hay momentos de aflicción? Sí. Hay momentos de esas aflicciones, de ese desierto que estamos pasando, estamos siendo procesados, que ese alfarero está haciendo el trabajo en cada uno de nosotros. Hay cosas que necesitamos aprender. No entendemos, pero Dios es perfecto. Dios es maravilloso. Y es por eso que está hablando con Jesús Podcasts que nos escuchan, que nos ven. Eh, nos lleva a Romanos en la nueva versión internacional capítulo 3 versículo 23 que nos dice pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios todos hemos pecado y están privados de la gloria de Dios y es por eso que en esta semana una semana como dicen los católicos de una semana santa y algo que el Señor me ha enseñado que aquí no es de no comer carne, es que no estemos en la carne, no estemos pecando. El Señor quiere que hagamos una transformación. El Señor realmente quiere que en este evangelismo para principiantes comiences a entender que no es adorar, idolatrar hombres, estatuas o lo que tú idolatras. Mis hermanos, este evangelio para principiantes es que tenemos que buscar ese Dios vivo de poder a través del Señor Jesucristo y porque nos ha dejado a su, a su Santo Espíritu y por su Santo Espíritu estamos cada día aprendiendo cada día uno que ha sorprendido lo que el Señor le muestra y tú más pides más se te da pero más se te va a demandar y es por eso que en este primer punto mis hermanos de los cristianos en la gloria todos necesitamos de Dios es un gran ejemplo para cuando tú trabajas todos los días tú necesitas un descanso, tú necesitas un almuerzo, tú necesitas unos 15 minutos de descanso, tu almuercito, porque si no, no, no vas a rendir. Y estés con Dios. Al estar con Dios, que necesitamos de Dios, mis hermanos, que estemos en la gloria, eh, aunque estemos en el pecado, pero recuerda que nuestro Señor Jesucristo pagó ese, ese, ese precio en ese madero. El Señor, en esta semana, esta semana en esta semana mayor, nos está diciendo Tú necesitas de mí Sin mí tú no puedes llegar A donde tú quieres Yo pagué un precio, claro que sí Abre las puertas de tu corazón Déjame moldear Déjame arreglar esas grietas Que hay en tu, en tu vida Te dice el Señor En el nombre poderoso de Jesucristo Y es por eso que el Señor Mis hermanos de cristianos es una gloria Querido oyente Televidente De a quien está hablando con sus Porque es el Señor Realmente es muy es muy puntual en este punto que intentamos ver. Otro punto para este evangelio de para principiantes mis hermanos de cristianos en la gloria que nos dice que solo el sacrificio de Cristo nos dio posibilidad de vida eterna. Y ese y ese sacrificio de, de nuestro señor Jesucristo que nos nos da la posibilidad de esta vida eterna, el Señor nos lleva a Romanos en el capítulo 5 en el versículo 8 Una vez más de la nueva versión internacional Hoy voy a hablar también mucho De la nueva versión internacional Que nos dice Pero Dios demuestra su amor Por nosotros en esto En que cuando todavía Éramos pecadores Cristo murió por nosotros A pesar de la maldad A pesar de todas las cosas Que el hijo sabía que iba, que, que él iba a pagar Dice si la gente fuera conscientemente, consciente, perdón, del precio que pagó y cómo quedó el Señor Jesucristo, como lo, lo apuñalaron, le, le dieron cachetadas, lo escupieron, le dieron látigos. Pero mira que el Espíritu Santo en ese momento me trae a, a, a mi mente, a mi corazón. No sé, yo, yo creo que nada es casualidad, pero estaban haciendo entrevistas a la gente de esta semana mayor aquí, aquí en Colombia, en Bogotá, Colombia, y la gente. Hay lugares aquí que, pues. Uh, una vez más, la palabra dice que no debemos idolatrar imágenes. Pero las personas, una vez más, como lo dice Oseas, en el libro de Oseas, se está perdiendo por falta de conocimiento, idolatra imágenes. Y la gente los periodistas le preguntaban y qué, qué opinan de la de la semana mayor de la muerte recordando lo que hizo el Señor Jesucristo ¿No? y lo primero que le decían no aquí aquí tenemos nuestra comida eh, traemos eh, la cerveza el licor y yo Dios mío ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó? yo dije yo entendí mal y no es lo que respondía la gente. Eso es lo que respondía la gente. Que ellos estaban de parranda. Mas no recordando a, a que el Hijo de Dios pagó un precio por nosotros. Estaban en el, como que si fuera... Yo sé que hubo una victoria. Por ese precio. Una victoria en el reino de los cielos que... El que quiera aceptar a Jesucristo como su Señor Va a tener esa vida eterna Pero al, al aceptarlo Hay unas condiciones Y en esas condiciones, si tú lees la cláusula Él pagó Un precio muy grande que tú necesitas Entender Algo parecido No va a ser tan parecido, pero es Que sientas un poquito Lo que Él sintió Y por eso este segundo punto Que solo el sacrificio de Cristo Nos dio posibilidad De de vida eterna. Únicamente por Él. No hay otra persona. Únicamente por Cristo hemos tenido una salvación. No es por María, ni por José, ni por Pablo, ni por Pedro, ni por Tomás, uh, ni el vecino, ni la vecina, ni el compadre, el esposo, las... No, únicamente por Cristo. Él es nuestro Salvador, él pagó el precio, y Él se merece la gloria, la honra y el poder Nadie se, acredita, se va a acreditar de nada el, Hay muchos que se están acreditando Mis hermanos de cristianos en la gloria Y por eso al comienzo de esta misión Que los cristianos no quieren ser útiles sino se quieren sentir importantes Quieren púlpito Quieren hacer el show Y el Señor lo mandó que hicieran show el Señor mandó a que se, se predique las buenas nuevas de reino en los cielos. No ha mejor dicho a mostrarse que, que somos los mejores. Es bueno ayudar a la gente, pero también es malo acostumbrar a la gente a que únicamente reciban. Tienen que entender que todos esos procesos, también como lo hacemos en la fundación, los procesos de la gloria, hay que entender que ellos tienen que entender que eso es un proceso. Hay gente ayudando. Hay que hacer una logística. Pero hay muchos que no ven eso. Pero bueno. Otro punto muy importante en este evangelio para principiantes, mis hermanos, para que entiendas, el primer punto, recordemos una vez más, todos necesitamos de Dios. Todos, todos, todos, todos. Eso es Dios vivo y de poder. No es Satanás. Es el Dios vivo y de poder que puede eh, cumplir de todos los anhelos de tu corazón ante todo lo espiritual. Segundo punto, recordemos que solo el sacrificio de quien? De Jesucristo nos dio la posibilidad de tener una vida eterna. Una vida eterna maravillosa. Y, y un punto que todo el mundo va a decir, ¿cómo así? El número tres. Un punto que nos trae en esta Semana Mayor el Señor. No todos son hijos de Dios. Aquellos que están comenzando el Evangelio para principiantes, déjame decirte. Y no, y no tampoco para aquellos que son nuevos, sino hay algunos que únicamente van al, al templo y es a comadrear, a echar chisme. Pero tú le preguntas sobre la Palabra Seguro que no, no sabían que no todos son hijos de Dios. Todos son creación, pero no todos son hijos de Dios, mis hermanos. Mis hermanos. Entonces, el Señor, en No todos son hijos de Dios, nos lleva el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, una vez más, la nueva versión internacional. Y en esta versión nos dice: ¿Más a cuántos lo recibieron? a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios y cuando tú el Señor te adopta es cuando tú reconoces al Señor Jesucristo a su hijo como tu señor y cuando lo reconoces vas a, a el papá va a decir el ama padre el, nuestro papito lindo va a decir lo tomo como hijo pero al momento que el Señor te toma como hijo, te está adoptando. Pero bajo mis condiciones. Esas condiciones yo te adopto, pero bajo mis reglas. Y bajo mis reglas tú vas a funcionar. Ya eso lo que eras antes, listo. Bueno, yo no me acuerdo de nada te ir al Señor. Pero el Señor en este instante, va eh, en el nombre poderoso de Jesucristo, tú reconoces a su Hijo como su, tu Señor, el Señor va a comenzar un proceso, va a comenzar, si ¿sí ves ese desierto que está allá, te va a decir, tú vas a decir sí. Bueno, vamos a comenzar ese desierto, vamos a quitar todos esos caprichos y vamos a cumplir sus propósitos. No, vamos a, vamos, eh, no vas a que te sientas importante, sino a que... Ve tú vas a venir aquí a, a lavar pies ya cuando estés lavando pies tú no vas, a, no vas a estar pendiente de los demás porque estás ocupado lavando pies sirviendo no a que te sirva el ejemplo de ejemplo Señor Jesucristo recuerda todos necesitamos de Dios segundo solo el sacrificio de Cristo nos dio posibilidad de una vida eterna número tres no todos son hijos de Dios y el secreto muy importante Es que tú reconozcas a Jesucristo Pero que lo reconozcas de corazón Porque de corazón mana la vida Todo lo que salga del corazoncito Ahí mejor dicho ahí, Si hay cosas ahí Hay que sacarlas Todo es un proceso Tú cuando naciste Naciste caminando No, no he visto el primero Tuviste que gatear Tuviste que arrastrarte. Ya después gateando y comenzaste a dar tus primeros pasos. Así es con los caminos del Señor. Pero si quieres más, una vez más, se te va a demandar. Y como siempre, buscando siempre la parte espiritual. No hay más viene por añadidura. Ya cuando tú estás en el espíritu, la carne va, está menguando. Este cuerpo como que ya pasa a segundo plano, mis hermanos. Y es por eso que el Señor... Nos lleva a un, un cuarto punto en este evangelio para principiantes. Que nos habla que Dios nos amó y aún nos ama. Qué maravilloso, es una noticia maravillosa. Si tú eres un pecador, una pecadora, que todos somos pecadores, todos cometemos, eh, como lo digo, colegialmente, burradas. Y cada día el Señor, bueno, ya la cometió. Pues yo sé que mañana ya no lo va a pensar ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco veces, sino va a decir, no lo puedo hacer porque eso no le agrada al Señor. Y el Señor te va a apartar y te va a alejar de las cosas que no le agradan a Él. Te va a poner ese temor en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo. Señor, manda fuego sobre todos nosotros, Señor. Límpianos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces, el, el Señor en el cuarto punto que Dios nos amó y aún nos ama, nos lleva al Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, en la nueva versión internacional que nos dice, Por tanto, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que, que tenga una vida y, y ahí nos confirma de lo que nos dijo en el punto 3, 2 y 1 tú crees en el, en el hijo si tú crees en el hijo y estás dispuesto a seguir esos caminos y a caminar ese desierto a dejarte moldear por el alfarero pero espera, espera, espera un momentico antes de firmar ese, ese papel antes de decir un amén lee esa cláusula ¿qué es la cláusula? esas letras pequeñas esas letras pequeñas está diciendo: Estás dispuesto, yo pagué un precio por ti. Estás dispuesto a pasar por ese desierto, pero al pasar ese desierto no tipifica que todo va a estar bonito de color de rosa. Van a haber momentos altos y bajos, y los momentos bajos es cuando realmente voy a mirar si estás edificada o edificado en mí. ¿Tienes fe? Si la tienes, gloria a Dios. Y si no la tienes, vamos a mirar si la tienes. En Hebreos 1, 11, 1, que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se sé. ve. Es esa fe que todos los, todos los días necesitamos aferrarnos. Fácil, no. Difícil, tampoco. No es imposible. Para Dios no hay nada imposible, mis hermanos. Así que si quieres fe, pídela, pero bueno, con la sabiduría del Señor. Un punto muy importante que el Señor nos habla en este Hablando con Jesús Podcast, mis hermanos, aquí en Quizás en Agro de Radio, también en Facebook, YouTube, es que en el, en el punto número 5, en esta semana mayor, el Señor dice, bueno, yo pagué un precio por ti, necesito que, que, que, que necesitas de mí, que, yo pagué, eh, que, que ese sacrificio únicamente pudo ser por mí. Eh, que no todos son mis hijos, pero son mi creación, que yo te amo, eh, a pesar de tus falencias, a pesar de lo que tú hagas, te sigo amando, eh, que no debemos sentirnos culpables, dice el Señor, que no debes de sentirte culpable, ¿Y por qué nos dice que el Señor, que no debemos sentirnos culpables? Porque en el mismo Evangelio de San Juan, eh, recordemos que estábamos leyendo el capítulo 3, versículo 16, que dice que, por tanto, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y en el versículo 17 nos dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El Señor no envió a su Hijo una vez más para juzgarte, para criticarte. Y tú, hermano hermana, no te envió a que critiques al vecino, a la vecina, o al que está comenzando los caminos del Señor. Te envió, Él te está enviando para que tú también lo ayudes como alguien una vez te ayudó. Ahí sí, como le decía el Señor, el Señor nuestro Señor Jesús, si eres uno de esos hipócritas, no seas de esos de la misma manera que tú que, que tú Estás midiendo, se te va a medir Entonces ten mucho cuidado con eso Por eso el Señor nos dice No, debemos de sentirnos culpables Él pagó un precio Y sabía lo que ibas a hacer Y sabía lo que estabas haciendo Por eso el Señor En esta semana mayor Que la recordamos en esta época Nos hace recordar que Siempre lo necesitamos Que sin Él no somos nada Mis hermanos Conozco muchas personas que tienen Casas, carros Tienen gente, personas mucho dinero Pero realmente no están vivos Están muertos Conozco jóvenes Que no tienen a Jesucristo en su corazón Y yo digo Señor ¿Qué va a pasar con, esta con estos jóvenes Que he conocido Realmente eh, van a estar contigo, Padre, uno pide por ellos. Entonces, Señor, uno pues trata de hablarte, pero hay muchos que no escuchan. No de una forma religiosa. Y tampoco negando a nuestro Señor Jesucristo. Sino mostrando que somos diferentes. Que no somos un cristiano más del montón. Un cristiano más que está esperando una fila para entrar a un show. Y cuando sale de ese show, no hay nada diferente. Sigue lo mismo. Que no necesita de Dios. Que no reconoce el sacrificio que hizo eh, nuestro Señor Jesucristo que no entiende que todos somos, que no todos son hijos de Dios, que no entiende que Él, no, él nos sigue amando, que él no entiende que no debes de preocuparte, sigue en la misma y únicamente van a, es a buscar mujer o un varón, o a mirar a las mujeres o, lo, o las mujeres a los hombres y ya, es lo que se está viendo. Entonces, mis hermanos, si tú vas al templo realmente comienza a buscar del Señor, comienza a buscar de su presencia y corre por tu vida, corre por tu alma, porque estamos en tiempos postreros, mis hermanos, los tiempos se están acortando, no es para asustar a nadie, pero hoy podemos estar vivos, mañana no lo sabemos. Pero mis hermanos la por eso el Señor dice, este es un evangelio para principiantes, para aquellos que realmente quieren a ese Dios vivo de poder en sus vidas, en sus hogares, con sus hijos, con sus vecinos, compañeros de trabajo. Mis hermanos y hermanos en la gloria. Otro punto que nos pone el Señor, mis hermanos, en este Hablando con Jesús Popkas, es que necesitamos nacer de nuevo. Y en este evangelio de para principiantes, tú necesitas morir a muchas cosas lo pues, como hablas como de lo que miras de lo que escuchas hay que morir a muchas cosas porque hay muchas cosas que te alejan de Dios precisamente con este grupo de jóvenes que, que he conocido escuchan canciones y hay una canción eh en inglés que dice que busca a sus dioses paganos para que ese cualquier dios pagano lo lleve al cielo y yo quedo sorprendido de lo que está cantando Dios mío, manda fuego sobre estos chicos Dios mío uno pide por ellos es impresionante y yo sé que tú vas a hacer la obra para el celestial. Entonces, cuando necesitamos nacer de nuevo, el Señor nos lleva también al Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 3, que nos dice. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, lo dijo el Señor Jesús. Si, no, si tú no estás dispuesto a dejar el mundo, si tú no estás dispuesto o dispuesta a que realmente el Señor haga una transformación en tu vida, ahí va a haber un problema muy grande, mi hermano. Mi hermana, aquí en hablando con sus podcasts, el Señor realmente necesita que tú te dejes procesar, que nos quede deja de ser, deja de ser capri, caprichosa, caprichosa, y que realmente comiences a hacer el propósito del Señor en lo que falta de esta de, de la estadía de esta tierra pedimos por esas personas Señor que han partido en el día de hoy aquellas personas que nacieron aquellos niños que nacieron hoy Señor pedimos por ellos pedimos Señor por la sanidad de esas personas Señor que que necesitan continuar en esta tierra y aquellas que van a partir Señor de misericordia Señor y, si tú, y sé tú llevándolas en tu presencia Señor aquellas que no te han conocido que te conozcan Padre amado oramos por ellas Señor pedimos por ellas aquellas que su Dios es el dinero su Dios es otra cosa Padre Celestial pedimos por ellas en el nombre de Jesús te pedimos por los niños por los jóvenes amado Señor te pedimos por estas naciones Señor para Padre celestial, Padre por Israel amado Señor por ese pueblo, Padre Celestial, por tus escogidos, tu amado Rey. Padre amado, el amor de muchos se está, se está apagando, se está acabando, Señor. Ese primer amor, Señor, parece Celestial. Ese primer amor que una vez dijeron amarte, que una vez dijeron que querían servirte, que una vez dijeron queremos continuar hasta el fin, Señor, se, se apagó o se está apagando, Señor. Que esa llama, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, rebose sobre ellos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo Señor, amado Rey poderoso Padre Celestial te pedimos Señor por aquellos instrumentos Señor, aquellos pastores Señor aquellos evangelistas amado Rey aquellas personas que tú has puesto Señor como vasijas Señor, esos instrumentos para que en la buena nueva terreno en los cielos amado Señor Padre Celestial en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor que la gente cuando vaya a los templos, Señor realmente vayan a buscar tu presencia, Señor no a comer chicle, no a chismosear no a mirar el celular, Señor sino a buscarte tu presencia, amado Rey en el nombre de Jesús, Señor Padre Celestial, Padre la Gloria otro punto que nos trae el Señor recordemos, antes de entrar al otro punto que es el número 7 el primer punto fue que todos necesitamos de Dios. El segundo punto que en este evangelio para principiantes, que el, que el sacrificio de Cristo nos dio una posibilidad de una vida eterna. El número tres, el Señor nos habla también que todos no son hijos de Dios. Una vez más, todos somos creación, pero no todos son, son hijos de Dios. Que Dios, el número cuatro, nos dice que nos amó y aún nos ama. Que ha dado su Hijo. El número cinco, mis hermanos, que aquí en Hablando con Jesús podcast que nos dice que no debemos sentirnos culpables que el hijo no te juzga si te estás juzgando tu ser humano no le hagas caso el Señor conoce tu corazón si te estás haciendo lo correcto no te preocupes más bien preocúpate cuando no hagas no estás haciendo la voluntad del Señor ese es el momento que debes preocuparte y el número 6 que el Señor nos dice que necesitamos nacer de nuevo y si tú no reconoces al Señor a, a, al Señor como tu Señor, ya hay mejor dicho, diciéndolo vulgarmente, hay perdiste el año. Entonces, mis hermanos, que se nos en la gloria, el Señor quiere realmente un pueblo que no busque realmente sentirse importante, un pueblo que realmente haga como lo que hizo, lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, que Él deja las 99 y, y va a ir por ti. Él sabe que las 99 ya están cimentadas, están dando las buenas nuevas terrenas a los cielos y están dispuestas a, a lucharla también. Pero él también va a estar pendiente de esas 99, pero él va a ir por esa, por esa que falta. Porque esas 99 ahí están, tampoco las vamos a dejar solitas, dice el Señor. Y es por eso que el Señor, mis hermanos que Cristianos en la Gloria, aquí hablando con estos podcast, nos, nos habla que cada día debemos de ser mejores, que cada día, mis hermanos, el Señor nos dice que cuando tú cuando, cuando hables con el Creador, ábrele tu corazón. En ese evangelio de principiantes, cuando tú hables con el, con el corazón y cuenta tu dolor, porque Él es tu restaurador, háblale con el corazón y si te quebranta, quebranta levántate, llora desahógate con el Señor desahógate en el nombre poderoso de su nombre clama, clama, clama clama, clama al Señor dale gloria y la honra al Padre Celestial tú eres hermoso, tú eres maravilloso Padre Celestial en el nombre de Jesús por eso en el Salmo 142 nos dice, Con mi voz clamaré al Señor, con mi voz pediré a, al Señor misericordia, delante de Él expo uh, expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia, cuando mi espíritu se angustia dentro de mí, tú no conociste senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo, mira a mi diestra y observa,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 Me rodeen los justos, porque tú me serás propicio. Este clamor que el Señor te está diciendo, el salmista le está diciendo, con mi voz clamé al Señor, con mi voz pediré al Señor misericordia. Y, ese, y en este evangelio para principiantes debes clamar con misericordia, pedirle qué está pasando. Que el Señor te responda, que el Señor te va a responder, no a tu tiempo, sino al tiempo de Él. Y Él lo va a, va a estapar todo, sea lo que sea. Y debemos aprender cada día más, mis hermanos de estamos en la gloria. Y quítate de la cabeza, así soy yo. No, no, tú no eres así. Eso es como para justificarte para no cambiar. Tú no eres así, el Señor realmente quiere convertir en ti un verdadero hijo de Dios. El Señor realmente quiere que en este evangelio para principiantes entiendas que lo que te estaban enseñando estaba mal. Aquí no es de buscar popularidad, aquí es de dar las buenas nuevas de reino en los cielos, de que cada día debemos ser más humildes. No prepotentes, no teniendo ese síndrome del sapo. Ese síndrome del sapo es soberbios, arrogantes, prepotentes y arrogantes y obstinados. Soberbios, arrogantes, prepotentes y obstinados. Y es lo que vemos hoy hoy, hoy en día. Un pueblo de Dios con un síndrome del sapo. Si tú tienes esto, tienes que nacer de nuevo. Y si naces de nuevo, tienes que reconocer que necesitas a Dios. El Señor te está diciendo, no te preocupes. Clama con, mis, con misericordia. Clama a mí, yo te voy a escuchar. ¿Y quieres que, que te ayude a olvidar el pasado, a olvidar todo lo que pasó en el pasado? Claro que sí. Entonces, aflicción, ¿qué te me estás hablando? Yo no me acuerdo de eso. Hoy comenzamos una nueva vida, te voy a pasar por ese desierto, nada más de caprichitos, y vamos para adelante. Tú vas conmigo para una vida eterna, y voy a cumplir el propósito eh, que tengo para ti. No te traje únicamente para que te divirtieras, estuvieras aquí en el mundo, perdiéndote, claro que no. Sino te trajo con un propósito grande, muy grande y maravilloso, en el nombre poderoso de Jesucristo. Ser luz en las tinieblas sale en el mundo. Que tú cuando estés, eh, estés como esa sal poniendo esa sazón, la forma de comportarte, de hablar, de actuar, sea diferente y no sea como la hace dos días o tres días. Maduremos. Ya no estamos tomando leche. Y aquellos que están comenzando en esa leche, esa leche va a ser una vitamina, una proteína que te va a llevar a comer ese alimento sólido y a ser realmente un gran hijo de Dios. Una gran hija de Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo. No con esas ideologías que nos pone, le, le pone hoy a, nuestro, a los jóvenes. Eso no está. Eso no es parte de la palabra de Dios. hoy oh, estás juzgando. No, no estoy juzgando. Estoy bajo la palabra de Dios. Él creó un hombre y una mujer. No son hombres. No son mujeres. Entonces, mis hermanos, que una en la gloria en este evangelio para principiantes del Señor nos lleva a otro punto que el número 7 y en este punto el número 7 el Señor nos dice Dios siempre está en la puerta de nuestro corazón Él siempre va a estar en la puerta siempre pero está en nosotros en que abramos esa puerta y por eso el Señor en la nueva versión internacional en el Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 nos dice Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Pero muchas veces la persona, las personas no están oyendo la, la voz del Señor. El Señor está golpeando. Y nadie, y nadie, y nadie está escuchando. Porque la gente está mirando lo que no necesita mirar. Recuerda que en la palabra dice que la ciencia aumentará. Y esa ciencia está haciendo que la gente se distraiga y no busque del Señor. Esa ciencia Está haciendo que la gente mire cosas que no le agradan al Señor. Y por más que tú les hables, algunos escuchan, ojo, algunos escuchan, pero la gran mayoría no está escuchando. Y cuando abran la puerta, el novio ya no va a estar en esa puerta, ahí ah, golpeando. Y tú vas a abrir la puerta y mirando a la izquierda, mirando a la derecha, ¿quién está golpeando? Pues el novio, porque que realmente quería que tú estuvieras con él. Entonces, mis hermanos de Dios, en la gloria, el Señor está en esta emisión. Evangelio para principiantes nos está hablando a todos. No únicamente a mí. A todos nos está hablando. Y que Dios te sane de aquello que no hablas con nadie, mi hermano, mi hermano. En el nombre de Jesús. Que Dios te sane. Recuerda que la palabra también nos dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y tú me vas a decir, ¿dónde está eso? Este está en 1 Corintios 15, 23. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Yo, por ejemplo, yo fui alcohólico. Yo no quiero constar con alcohólicos. Porque me van a corromper. Pero tú tienes a Cristo y deberías estar en control. No, yo me conozco. Yo me conozco. No. Ya me conozco. Y no. Mis juguitos, mi agüita, una vez en cuando una soda y ya entonces mis hermanos de que en la gloria el Señor realmente está buscando personas temerosas de él. adoradores en Espíritu y en verdad está buscando personas que realmente estén dispuestas a que cumplan el propósito, el propósito del Señor y recuerda que el Señor siempre abrirá una puerta a tu favor, no eh, en contra tuyo. Cada puerta que el Señor abra va a ser a tu favor. En el nombre poderoso Jesucristo, mis hermanos. Padre Celestial para la gloria, mi alma te alaba y te glorifica. Y en, esa, y en ese eh, Evangelio para principiantes... El Señor quiere poner algo claro, algo muy claro, mis hermanos. En este evangelio para principiantes, como cristiano, como cristiana, como hijo de Dios, que Él es, Dios, es un Dios bueno, Él te dice algo muy importante, la puntualidad es la regla de oro. Y el Señor en este evangelio para cristianos Más decir, pero no, es que me queda, Madruga mi hijo Madruga más Llega puntual no llegue, Digo, no llegues puntual Llega con tiempo Ese es un hijo de Dios Eso es un cristiano Si tuviste que esperar 20, espera 20 minutos va, Todo el mundo va a ver el día que tú llegaras tarde, la gente va a decir, oiga, ¿qué pasó? Él siempre, él siempre, ella llega tarde. Está raro, ¿qué le pasó? Por los demás siempre van a llegar tarde, pero tú van a ser, van a decir, él siempre llega tarde, ¿qué pasó con él o con, o con ella? Y te van a preguntar, ¿por qué llegaste tarde? Porque ya están viendo ese embajador, esa embajadora del rey en los cielos. Y el día que el Señor te saque de ese lugar, va a decir, muchos van a aprender. Como que este instrumento que tú fuiste, hay que llegar temprano. Y en esa la puntualidad de regla de oro, si estás cinco minutos antes, estás a tiempo. Si estás a tiempo, ya estás tarde. En este evangelio para, para principiantes, mis hermanos, si estás tarde, ya no estás. Y es lo que quiere el Señor, este evangelio, este evangelio para principiantes, es que cuando vayas a la, al templo, llega antes. Porque una vez más tú estás practicando, estás haciendo un simulacro que cuando venga el Señor por ti en ese arrebatamiento te vas, vas a estar lleno del Señor la puntualidad eh, significa orden disciplina, respeto responsabilidad, actitud positiva, la puntualidad es el alma de la cortesía el tiempo de esa persona es muy importante. Para, debe ser para cada uno de nosotros y nuestro tiempo también. Si llegan tarde, ya deja mucho que decir. Ya hay mucha soberbia. Que no se ve hoy en día, mis hermanos. Mis hermanos, vamos al punto 8. Ese punto 8 que el Señor dice: cuando decidamos. Dios hará una hermosa obra en nosotros. Y la está haciendo. Y la va a hacer para aquellos que están comenzando. La va a hacer. Y aquellos que ya llevamos bastante, la está haciendo. Y aquellos que llevan bastante y no han querido, bueno, el Señor lo va a hacer. Como, dice, como se dice en inglés: en inglés, no matter what, no importa lo que sea. No matter what, He will do it. Él lo va a hacer. y te quedaste en la mitad y ya avanzaste nos regresemos hasta la mitad y desde ahí vamos a comenzar y otra vez hasta que entiendas el proceso y si no lo entiendes y toca repetir bueno mira. entonces eh, en ese punto 8 cuando decidamos que Dios hará una hermosa obra en nosotros el Señor nos lleva a Ezequiel en el capítulo 36 versículo 26 y 27 que nos dice les daré un, un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Hoy en día, y yo sé que muchos hermanos deberán ser un gran amén. Cuando, vaya, cuando vas a hacer algo que no le agrada a Dios tú no lo piensas muchas veces, tú dices no, lo siento eso no le, no le agrada al Señor eso no es parte de mí y como lo he dicho en otras emisiones, te podrán decir amargado, fanático eh, religioso, no eso no es parte de mi vida ya no es parte tú eres diferente tú eres una nueva criatura en Cristo ese precio que él pagó en ese madero no, no fue una cosa, eh, eh, unos reglazos o, o, o, o, o, le, o le te pegaron con. Uh, no más con una piedrita, ¡pum! No, eso, eso fue tremendo. Y la magnitud no la hemos entendido. Y yo creo que nunca la vamos a entender. Y es por eso que el Señor nos está hablando, en esta hablando con sus propios, a través de Cristianos en la Gloria Radio, uh, por Facebook y YouTube, que el Señor nos va a dar un corazón nuevo. Te va a dar un corazón, porque ya nos dio un corazón nuevo, un espíritu, que realmente haya ese temor. Unos estatutos que cada día los estamos entendiendo, que lo que escuchábamos antes, ya no nos agrada. La forma que hablamos, ya no vamos a hablar de lo mismo. La forma que nos decir, no. Ya es diferente. ¿Tú quieres acercar más al Espíritu de Dios? Bueno. Comienza a alabar. Comienza a orar, a leer su, uh, su palabra. A congregar En el nombre poderoso de Jesucristo. Oh, mi alma, que alaba, Señor. Te glorifica. Punto nueve. Ya él para ir terminando, mis hermanos. El tiempo, ¿cómo se nos pasa? Dios hace todo nuevo. Él cada día hace todo nuevo te los digo, Él es maravilloso nunca me voy a cansar de decirlo eh, siempre le damos la gloria y la honra y el poder a nuestro Señor y cuando Él hace de nuevo, todo de nuevo a veces nos sentimos no porque encajes en un lugar significa que pertenezcas allí muchas veces y lo he visto en estas últimas semanas que enfrente de tuyo dicen una cosa pero por detrás te están dando, el el, te dando ese cuchillazo por detrás. Tremendo. Dios, te pedimos por esas personas en el nombre de Jesús. Y cuando Dios hace todo nuevo, mis hermanos, en el Señor nos lleva a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, en la nueva versión internacional. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado ha llegado ya lo nuevo. En el punto anterior nos hablaba que el Señor nos iba a infundir un espíritu nuevo, que nos iba a dar un corazón nuevo, que ese corazón de piedra lo iba a convertir en carne. Y que esas cositas que cantamos y escuchamos y todas esas cosas ya nos va a gustar. Queremos acercar más al Señor a nosotros, queremos ser más espirituales. Porque, de, porque queremos hacer eso con los adoradores. De, y de tales adoradores, vamos a buscar al Señor con todo el temor, con todo ese amor, con todo el precio que Él pagó. Vamos a poner esas ganas, ese amor. En el nombre de Jesús, siempre buscando lo espiritual ante todo. Siempre buscando lo espiritual. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Lo nuevo es que el Señor quiere una salvación eterna para ti. Lo nuevo es cuando, en este evangelio para principiantes, mis hermanos, que si estás angustiado, ora. Que si estás alegre, ora. Que si estás enfermo, ora. Que si estás en salud, ora. Estés como estés, nunca dejes de orar porque eres una nueva criatura en Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Y es por eso que en este Evangelio para principiantes, el Señor nos siempre nos, mejor dicho, esta palabra es más cortante que espada de oro mis hermanos. Y es maravilloso como el Señor nos habla, nos redarguye nuestras vidas, nuestros corazones. Y cada día aprendemos. Y cada día, mis hermanos, llenándonos más de su Santo Espíritu. Ya aprendiendo a callar ya teniendo más sabiduría, ya no preocuparnos por tantas cosas, que somos mortales, cometemos errores, claro que sí, todavía estamos en esta carne, y con esas ansias de regresar a casa, de ver a nuestro papá y decirle, papá estoy aquí, volví a casa, y el Señor diga, hijo, hija, en lo poco fuiste, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, y you uno, know, Papá, estar contigo será lo mucho <ríe> Aleluya Señor ya Mi alma te alaba y te glorifica Como decía ese evangelista puertorriqueño está En la presencia del Señor Sonríe porque Cristo te ama Número 10 mis hermanos Ya para ir terminando Debemos poner de nuestra parte Uy, eso es un punto muy importante en este evangelio para principiantes debes poner de tu parte porque si tú no pones de tu parte pues el Señor puede hacer la parte de él pero si tú no pones de tu parte ahí estamos mejor dicho a lo colombiano pregados ahí sí como que la cosa no va a funcionar es como para un examen el Señor te puede dar la sabiduría pero si tú no estudias el Señor no te va a dar respuestas Estudia, mi hijo, estudia, mi hija, prepárate para que puedas tener una buena calificación. Esa es la lógica. ¿Tú pretendes que el Señor te da las respuestas? No, así no trabaja. Estudia para este examen. Prepárate para este examen para que te vaya bien. Entonces pon de tu parte. Y ese pon de tu parte el Señor no lleva a Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 1 y 2, en la, versión, en la nueva versión internacional que nos dice. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, dejen con ansias la leche, para, uh, la leche pura de la palabra. Como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Llénate de su presencia. Ponte tú de tu parte, ponte a orar, ponte a expuñar la palabra, palabras que tú no entiendas. Eh, como le digo a, a muchas personas, compra un cuaderno, con eh, un lapicero, o un lápiz y comienza a no entendí esta palabra, habla con tu líder, con tu pastor. No entiendo esta palabra, no entiendo este versículo, me puedes ayudar a entenderlo, a expuñarlo. Yo creo que ellos van a, no te van a decir que no, te van a decir, claro que sí yo te voy a ayudar porque ese es el propósito de que ya estamos con 99 vamos a ir con esa que está pidiendo ayuda y, y que el señor nos dé la sabiduría, la humildad, el amor y la mansedumbre para poder talán poder atender a los cielos. Ya los dos últimos puntos eh, el punto número 11 mis hermanos En este evangelio para principiantes La palabra de Dios Llega a lo, a lo profundo de nuestro corazón Y nos lleva a 2 Timoteo capítulo 3 Versículo 16 a 17 Que nos dice Toda la escritura Es inspirada por Dios Y útil para enseñar Para reprender Para corregir Y para instruir en la justicia A fin de que el siervo de Dios estén enteramente capacitados para toda buena obra este punto es para para que lo entiendas que no te conviertas en un religioso en una religiosa sino que realmente de lo que aprendes de la palabra de Dios es que no únicamente teniendo la Biblia debajo del brazo sino poniéndola en práctica cómo te comportas, cómo hablas no la evitando porque hoy muchos levitan le y buscan es sentirse importantes, buscan púlpito y las ovejas que el Señor había dejado en 99 se dispersaron. ¿Dónde están? Estaba buscando una y la, y la 99 que te dejé a ti. Pues Señor, no escrubiñar tu palabra y. Como el punto anterior, ponte de tu parte, ponte de, de, de Y ya el último punto, mis hermanos, por el tiempo, uh, número 12. Nuestra esperanza no perece, nunca va a pare, uh, perecer. En Isaías 40, versículo 8, nos dice, La hierba se seca y la flor marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre cada día que me levanto esa palabra es la que me, es el motor de mi vida cuando me duermo también la palabra de Dios hablar con Él todo el tiempo me lleva a lo, a lo más profundo me pongo contento Él es el que nos da la paz nos da la tranquilidad y le damos la gloria y la honra y el poder al Señor por todo lo que hace en nuestras vidas y recuerda mi hermano que en este evangelio para principiantes el Señor quiere realmente que tú lo busques de corazón y, y el Señor te vuelve aquí a decir ya para ir terminando que si estás angustiado ora, alegre ora, enfermo ora, y de buena salud ora, en todo momento ora, te dice el Señor en el nombre poderoso no te canses de buscarlo busca a Dios eh, el sacrificio de Él nos va a llevar a una vida eterna no todos somos, son hijos de Dios son creación de Dios claro que Sí, pero hijos no todos y Dios recuerda que nos ama y nos sigue amando y reconoce al Señor Jesucristo como tu Señor y de ahí para adelante el Señor Marcelo mis hermanos nos veremos en otra emisión más aquí en Hablando con Jesús Podcast Dios mediante lo veremos el próximo domingo con otro tema más con otra emisión más aquí ando en la Pana al Terreno en los Cielos que Dios te continúe bendiciendo y que esta Semana Santa no sea una Semana Santa sino que todos los días sean santos que todos los días no dejes de comer por un tiempo no dejes de comer carne sino que no estés en la carne y que realmente reconozcas a ese Dios vivo y de poder y le diga Señor perdóname y quiero estar en una vida eterna contigo. mis hermanos nos veremos una vez más el próximo domingo hora Bogotá Colombia a las 7 de la mañana porque estamos en la Colombia radio Facebook y Youtube bendiciones y que el Señor en esta semana que comienzas te, con te continúe y te siga bendiciendo como lo ha hecho hasta el momento bendiciones Escucha créditos y entrevistas en Hablando con Jesús, Popcats.